ido a una situación sumamente peligrosa. Bueno, este, también debo decirle que, señores, que las cosas de este país también son terribles. Ustedes saben que Edesur gastó 57 millones de pesos en mascarilla. O sea... Dije que para repartírsela a los empleados. ¿Sabe cuántos empleados tiene Edesur? 3.000 empleados. Entonces. <risa> Diablo, los robos que están ocurriendo en este país, eso no tiene madre. <risa> Mira, este país es tan rico, José Luis y amén. Que aquí los gobiernos tienen, porque yo no voy a decir que solamente este hasta tal punto que Balaguer dijo que va, la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. ¿Tú ¿Sabes lo que quiso decir Balaguer? Que del despacho de él para allá todo el mundo era corrupto Oiga. y robando, sí, sí, sí, robando a dos manos. Óigame, mano. Y ahí vino el gobierno de Jorge Blanco, ahí vino el gobierno. ¿Y no han podido quebrar este país? 30 años de Trujillo. Tres, no, no, no. Y no han, 31 años de Trujillo robando a dos manos. buena. Buenas, entonces, este, este es un país rico, no lo han podido quebrar. Tú sabes lo que se ha robado en estos ocho años de Danilo Medina. Mira, aquí está, mira, porque es una corrupción institucionalizada. Aquí está el nuevo eh, eh, Rey Midas, le pusieron así en acento.com, yo quisiera tener, men, y de Luis, esa suerte. Este hombre le han dado, este es el dueño de Centro Cuesta, José Miguel Cuadra. Eh, deja ver si no lo van a, a míralo aquí. José Miguel González Cuadra. Qué suerte ha tenido. ¿Sabes cuánto le ha dado el gobierno a ese señor, ese dueño de Centro Cuesta? Y es que Danilo nombró en la barquita, para dirigir los trabajos en la barquita. Solamente en bono navideño. Solamente en bono navideño. Más de 2 mil millones de pesos. ¿En bono? en bono navideño nada más. Aquí en esta información habla de que él es muy amigo del presidente de la República. Coño, pero tú sabes que hay gente que dice... No, yo me conformo con ser amigo del presidente. Yo no quiero cargo. Sí, no, porque imagínate tú, cuando tú tienes un amigo así, solamente en bono navideño, ese señor manejó en el proyecto de La Barquita, que fue el que la dirigió, 5 mil millones de pesos. Yo no estoy diciendo que sea corrupto, pero yo una suerte así quisiera tenerla, de verdad. Buena buena Omar. Sí. Pero, Omar, pero de la, de la reforma. Pero gran Leocadio. Que hace tanta falta? ¿En qué, qué paró? ¿Qué es lo que le dice? Leocadio, Leocadio. Ah, Leocadio. Ayer me llamó una persona preguntándome por Leocadio y yo no sé, pues yo voy a tener que, que averiguar de Leocadio. Ahora que tú, porque él, él quedó de llamar mi no O sea, yo le dije que me llamara. Leocadio, mira, Leocadio se convirtió en un ídolo. Sí, no, no sé en qué ha parado Leocadio, ¿no? Él eh, eh, no ha vuelto a llamar, me, me dijeron don Vicente Cepeda en una ocasión que él estaba medio maloso, pero... Eh, pero gracias por recordarte de Leocadio, sí. Yo, yo quiero que llame, pero que no llama. Bueno, miren entonces. Con dos otros amiguitos así. <risa> Adiós, pero claro, José Luis, tú sabes. Mira, aquí, han, eh, oye, yo, yo, he visto unos programas donde presentan de la capital unos negocios que han hecho Tutuipéne. Oye que, mira, el día que aquí, yo no sé, pero es que yo no tengo mucha esperanza porque qué, aquí hay una complicidad generalizada entre estas partidos casi que el que suba no hace nada, pero. Igual, lo mismo y se protegen sí. Se protegen Oye, pero tenemos desde la muerte de Trujillo Estos gobiernos robando Y viene uno y que te habla de corrupción en la campaña Pero cuando se monta ahí nada. nada Es una complicidad general Yo no me hago ilusiones, tú sabes Yo no me hago ilusiones Porque, ¿qué es lo que resulta? Que el sistema político de aquí Está basado en el clitorismo Los partidos ¿Qué es la ideología de los partidos? tú llegas para ocupar un caigo y robar y hacerte y son todo así, son todos así y, y no es verdad y te hablan bonito en campaña, pero a la hora de no no hacen nada porque no han hecho nada, señores de este país, las cárceles, tú no encuentras un solo político preso por corrupción y se han robado cientos y cientos de miles de millones, gente que andaban con una mano adelante y otra atrás, y tú lo ves y viendo esta gran riqueza, así, de manera desparpajada, sin, sin, sin ningún rescato y no la exhiben y no la estrujan. Y el pueblo vuelve y vota por eso? Y el pueblo vuelve. Es que mira, yo dije una cosa ayer, el, el pueblo Luis? es... El, el pueblo, el, claro que... Pero, pero para seguida que vota. Este es el pueblo más masoquista que yo he visto en la Unidad del Mundo. Claro que vota por ese grupo de bandidos que lo, lo, lo mata. Ve, yo presenté a José Luis, que es una vergüenza. Ve con qué matan ese pueblo. Estos tigres se roban millones y tú verás con qué matan a ese pueblo. Miren, la Asociación Duarte está hoy presentando el Internet Banking para que usted pueda hacer transacciones desde un celular. Ellos están haciendo, yo lamentablemente, porque esto está coincidiendo con la hora del programa, no puedo ir y lamento no estar presente, pero... Eh, eh, Quiero darles información que la Asociación Duarte definitivamente se está poniendo al más alto nivel de la tecnología y le está dando a todos sus clientes todas las facilidades y las comodidades para usted hacer sus transacciones sin ningún tipo de... Mire, amigo José Luis, ¿con qué matan esos políticos ladrones, estos infelices? Mire esa porquería. Y yo quiero que usted vea a la gente movilizándose atrás de esa porquería, haciendo fila, por haciendo fila. Mira, yo vi eso ayer, apretujado uno a, a, a, atrás de otro, por esa porquería que no llega a 200 pesos. Cuarto, sin macarillas sin sin macarilla y sin nada. Y tú lo ves feliz esa gente, con, por esa cosita. Y esos malditos ladrones, embuchados de cuarto, tú. Yo, mira, eh, eh, yo... Yo vivo indignado de manera permanente porque a uno lo que le dé pena eso, tú sabes, y ve un pueblo tan bobo y que se deja engañar tan fácil y cree todo lo disparate que le dicen y toda la porquería y la forma tan fácil que esos políticos engañan. Aquí, Freddy Ortiz, que es un publicista muy conocido, de Freddy Ortiz ha sido presidente de la asociación de banco de la República Dominicana, eh, un hombre del de sistema bancario. Vamos a ver esta llamada. Buena, Pedro. Buenas, Pedro. Y usted, Omar, Dios lo bendiga. Y la familia que están. Bien, bien, gracias, Pedro. Un placer, un placer a, a su orden y, y siempre gracias, agradecido gracias. de su audiencia. <ríe> <risa> gracias, gracias. Omar, yo lo no estoy llamando para decirle que ya sí que yo tiene que irse poniendo la pila porque ya yo fui me inscribí y el día que yo vaya, yo quiero que me ponga asunto porque como está en nuestra calle y están eh, todo esto, ya ahí tiene que irse poniendo la pila para que tan siquiera no mande greda y par de camiones de, de material para acá. Estoy de acuerdo el día con usted, que Pedro. Yo vaya para allá, estoy de acuerdo con usted. El día que yo vaya para allá. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Valle, visítelo, que ya es ya un mes y pico que él es síndico.